Hola, ¿qué tal? Sí, soy Pevader. Sí, esto es jugando en Linux. Sí, sí, sí. No te he equivocado. Jugando en Linux, hoy va a jugar a Fall Guys. Y aquí estamos Pevader y nuestro amigo Sergio. Hola, Sergio. Hola a todos, buenas en eh, este día tan... No sé si llamarlo épico por, para hacer bien. A, a, a nuestros colegas. Empezamos bien, O no sé cómo. No vamos a decir cómo. No vamos a definir nada. Estamos aquí vamos a demostrar que Linux también se puede. también se puede jugar a cosas de, de Epic, oye. ¿Por qué no? Que, sí. que hemos superado una barrera con el tema del anti-chip. Y que, oye, quien quiera, pues, pues aquí estamos para. Es que también se puede, que es una opción igual de válida que, que, que Windows u, u otras, o las consolas. Bueno, saludamos a Solink, que lo he visto por ahí. Eh, pues sí, pues ¿por qué no? Vamos a... había gente que estaba preguntando por por este juego en, en Wine. Y sí, nada, en el, canal de... en el canal nuestro de Matrix de Wine. Y bueno, nos picó la curiosidad y... Así, un poco a lo loco esta tarde, Sergio y yo. Íbamos a hacer el podcast, pero bueno, hemos tenido que retrasar una semanilla Y digo, oye, ¿y esto? <risas> ¿Y si nos tiramos? <risas> Exactamente. Pues. Y aquí estamos. Pues aquí estamos. Esto es Fall Guys. Eh, ya os daremos las instrucciones de cómo lo hemos instalado. Deciros que, que hemos usado Lutrin ¿no? Uh -huh. Y. Eso es. Pues lo, lo, lo peor de todo es que ha sido bastante fácil, ¿no? Dentro de que sí. hay que hacer un poquito de truquillo, ¿vale? Y que y que Epic no está dando, hay que decirlo, ¿eh? Soporta línea, o sea, esto se puede romper en cualquier momento. Vale, de hecho, lo que no sabemos es si en mitad de la partida nos, el juego se encerrará o qué pasará. Sí que Yo solo que... he jugado una partida, nunca he jugado este juego, ¿eh? Nunca, jamás. Lo he visto muchísimas veces porque, bueno, los niños ya sabéis que uh -huh. la gente que, que tengo a mi alrededor, pues les encanta. Le ha encantado. Este juego tuvo un boom, ¿no? Espectacular en su momento. Ya está un poquito eh, hace más... Un par de veranos, creo. Sí, creo sí, que inició sí. con la pandemia o fue el verano anterior. Fue un boom también. Uh -huh. y, y la verdad es que pues, es gracioso de ver, ¿no? Cuando tú ves un uh -huh. directo... El juego es bastante gracioso de ver. Entretenido, ¿no? Entretenido. Sí, sí, está pensado, la verdad es que es que un poco con las alusiones que hemos hecho en las redes sociales y demás. Es el. el lo que antes se, lo que se llamaba buen amarillo, que ahora pues, creo que lo van a cambiar en el nombre de manera oficial. Por motivos obvios, eh, Takeshi's, eh, Takeshi's Castle, que era el nombre original en, en inglés, el castillo de Takeshi, de Takeshi Kitano, ¿vale? quien eh, además es, eh, fue actor en la primera Battle Royale, así que se cierra un poco el círculo de un juego de Battle Royale parecido a, a, a un juego Battle Royale basado en, en Takeshi's Castle. Pues aquí no tiene un poco todo este juego. La verdad es que es entretenido de jugar. También yo estuve jugándolo en Play 4 hace cuando salió el poco de salir. En una oferta que hizo Sony de, de, de, del, del PlayStation Plus que cuando tenía. Y la verdad es que es entretenido. Así que veremos cómo, cómo cunde cómo en cunde Linux. Bueno, te voy invitando, ¿vale? Funciona el overlay mm -hmm. de, de, con, con Lutri, Funciona... El overlay, ¿vale? Poniendo Proton G Ya pondremos, como lo pondremos En Youtube y demás, pondremos las instrucciones Hemos seguido, ¿vale? Voy a mandarte el Vale, no queremos el chat de voz Y aquí estamos el amigo Serhor y yo Hola Sergio ¿qué tal? Eh, bueno, pues Esto, ¿ahora qué? <risa> Decimos show <risa> en solitario, supongo Sí, Será la a, no de Eso es Pues vamos nada la A Fider está listo ¡Dale tú! Muy bien. A ver, deciros que en Steam el juego... Eh, ya sabéis sí. que Epic y sus jugarretas ¿eh? De, para abrir el mercado, ¿no? A, nuevo, uh -huh. <ríe> a nuevas tiendas. Para ayudar a ayudar, a, ayudar a, a los desarrolladores y bla bla bla bla, ¿no? Y todo ese cinismo del amigo Tim. <ríe> eh, bueno ha retirado la venta de, como hizo con Rocket League, vale ha retirado uh -huh. la venta de, de De. Fall Guys, de Steam. Este? Eh, lo puedes seguir jugando si lo tenías, ¿vale? Uh -huh. Y ya antes, antes de, de, de ahora, en Steam ya se podía jugar, ¿vale? Fall Guys en un momento, nosotros creamos hace tiempo, recuerda que estuvimos muy pendientes, Y en algún momento Fall Guys iba, iba a salir para la Steam Deck, porque en un momento dado, los desarrolladores ah, sí, sí, de, sí, sí. De, de, de Fall Guys habilitaron el, el anti sheet para Proton, De hecho... Está, de hecho está mal exactamente. Eh, no está bien, pero ahí se quedó. O sea, se quedó ahí, ¿no? Uh -huh. Y era relativamente fácil, pues... Pues... Eh, pues activarlo, ¿no? Y jugarlo. Bueno, eh, Sergio, explícame cómo Aquí se vamos. juega este juego. <risa> <risa> Ni idea, tú para adelante. Yo para adelante, ¿no? Eso es. Yo sé que se puede eh, saltar, eh, empujar saltar, con el... empujar y Y, va, que me el suelo. y caerse, y caer... Y, y lanzarse... Otro así. Madre mía, a la primera caidita Además el tema de la cámara opciones? un poco. O sea, tienes tres opciones el par de controlar la parte del movimiento y la cámara. Y que listo soy, no voy a llegar, no voy a acabar, eh. Bueno. Una es el salto, aparte de andar y... Ostra, tal. Este no Una no es fácil, el salto... ¿eh? ¡Dios! Otra vez no. ayud ayudar Ostras. a un compañero a, a subir una pared. Ajá. ¿vale? Y luego está por último ya el, el que voy? te tires, ¿vale? El saltar en meta, en plan, pues tiras a loco. Madre mía. Eh, sé que con el gatillo puede... ¿Dónde voy? Sí, ah. con el gatillo... Con Pueda el, empujar el... a... a... ¿No, ¿Puedes ayudar a subir una y pueda, vale. Sí, bueno, eso de ayudar te ha quedado muy bonito, pero eso lo que hace no, la no, gente. Para, eso lo que escalar, hace la gente para, para es grupos, empujar. Por ejemplo, es imp... Pueda empujar. O sea, no al... voy a, no a llegar al final. Espérate, bueno, pues. Eh, que se vea pero que, no que no somos. Si el, el, modo, el modo equipo, ah. no sé cómo. No sé tengo cómo... ni idea qué sí. se hace el modo equipo, porque yo no, no sé si te veo. O si vamos a. estar en la misma pantalla, ¿no? Okay. No lo sé. ¿Corro hasta la meta? Bien, corro hasta el meta, pero... ¡Ostras! ¡No! ¡Oh! ¡Dre mía! ¡Joder! O sea... Es frustrante como el sol el puñetero. del juego. Ah... Uh, bueno, si escucha... A mis compis... Sí, sí, esto... A mis compis... Me dicen que... Ah, el juego está... fácil. Me cago en la leche. Eh, creo que teníamos que haber puesto el exquisito, ¿no? ¿El qué? El explícito y de, de, de que es para mayores de 18 años o que por lo menos vamos a soltar bastantes imprevistos porque me da a mí que. Sí, ¿tú crees? Vale, mira, a ver, aquí hay que tener un poquito de. de malicia. De... Ostras, es que ha llegado todo el mundo. Somos, lo, somos los últimos. No, nos quedan, quedan dos plazas. Quedan dos, y no somos tú y yo. Quedan no. <risa> dos plazas y no somos tú y yo. Voy quedarme en, en la puerta. Dice, Dicen, dice que te caes más que para <risa> madre que te trajo, tío. <risa> eh, pues sí, a ver, yo, a ver. Yo he visto juegos más fáciles que estos, eh. El primero sí, que me ha salido a mí, partido... yo, he quedado, yo he quedado el quinto. No así por. Ahora vaya a decir, sí, cuéntaselo a otro. <risa> eh, la siguiente ronda. hay ah, que eh... seguimos. No, yo no, yo me he caído. Yo me he caído. Yo, he caído. yo no he acabado. Pero, no, ni yo tampoco. Dice, este ha sido no, eliminado. Vale. Quizá. no sé. Bueno, vamos a ver. En modo espectador tienes que salir, ¿eh? ¿Estás... ¿Ah, sí? Ah, sí. vale, vale, vale, vale. No, gracias. Cuando te dejes salir. Bien, bien. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh... A lo mejor por ser el último. que tenés su mérito. <risa> eso. Eh, ¿Qué iba a decir? Si cualquiera se quiere unir a la partida. Sí, por favor, si alguien lo que... juega. Sí. ¿Alguien lo juega o alguien lo ha conseguido también Creo, poner? Cre creo que hoy Estamos ver, en es Mumble Esto es un poco unilateral, o sea, no, no, lo, no lo hemos hablado, pero diría eh, que si alguien se quiere unir aunque no juega Linux O sea, podemos tirar todo un poco por, por la casa por la ventana, ¿no? Porque ofrece juego cruzado si juegue, Linux, eh, El juego cruzado es también con consola, ¿no? Si no recuerdo mal Debería ser con consola Sí, yo creo que sí el número de jugadores y demás, yo creo que sí. Además, este sí, vale. es que, además es que este juego te consola y, y no es cruzado, sería una barbaridad. Bueno tío, esto tiene vale. pinta de que es más fácil, sí. así que venga. Mira, el bueno, gatillo, sí. ese que tú dices que es para hacer las paredes, también sirve ¿Sí? para empujar, al contrario. Entonces cuando tú estás en los bordes, es que había, me ha salido una partida y mi aquí mis asesores, ¿sabes? Me han dicho, empújalos con el gatillo, que es lo que hace todo el mundo. <risas> Ese que se te van cayendo las like. piezas de.. ¿No? pis. A ver. A ver, ahora aquí. Ahora venga. ¡No! ¡Otra, tío. Hombre. Ostras, tío. Soy más. Torpe. <risa> <risa> no, ¡Ay! había ahí un. No voy, a, no, voy a, no voy a terminar, no me lo puedo creer, que no voy a terminar por, por palurder. No me lo puedo creer. Nada. Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hombre, me he clasificado. Vamos, no me lo que no sé es... El... Ah, pero cuenta... Y a mí me elimina. ¿Tú has clasificado no, Deberíamos estar ten... los dos, ¿no? Bueno, si estáis viendo el juego... Si ha entrado uno, el juego... en... deberíamos... Se me acaba parado. Oh. No, No. ¿Qué ha pasado? No lo sé, tío. El juego está ahí parado. Espérate. ¿Te te ¿No ¿Me ahí está parado? Cargando? No, yo estoy cargando la siguiente pantalla. ¿Mm? Ah, sí. Vale. Dice Vader Leargo. Little... Ostras, me ha tirado. Ah, error de conexión, me dice. Había un error de conexión. Oh. Oh. Pues, pero tú ya vas como tarde, ¿no? O sea, hay que decir... Ah, vale, es que estoy viendo el streaming tuyo. Sí. Eh, salgo, ¿eh? Y empezamos de cero, que total. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea, que cuando arranques el juego yo salgo de la partida. A ver. Vale, sí, sí, sí. No, me pone cargando. Creo que ha sido algún problema de conexión extraño. Oye, oye, oye, oye. Estoy ahora, mientras te cargas, me dices cuando estés, ¿eh? Estoy, estoy en una pantalla de, de carreras con portales de aceleración. O sea, lo más estilo... Juego arcade de coches tipo f 0 y demás. Pues yo creo que cuando uno se queda y otro se sale, aquí pasa algo raro, ¿sabes? Pues se me ha quedado aquí claro, un poco claro, esto. Pues claro. bueno, Voy a salir del juego y voy a volver a entrar. Porque esto se ha quedado aquí un poco de esa manera. Pues parece que... A ver, voy a salir del juego. Disculpa. Mira que divertido es este juego, ¿eh? Pues no te voy a decir que no, pero sí, bastante. O sea, ahora mismo Team Sweeney me cae un poco peor. ¿Ahora mismo qué? Team Sweeney me cae un poco peor. <risa> <risa> eh... Me ha quedado difícil, ¿eh? Pero bueno. A ver, voy, a, voy a arrancar otra vez la, el Epic este. ¡Tara! Ojo, el Falgai está hecho con Enria. Con con, con, o sea, con Enria, no, perdón, Con, no. o sea, con Unity. Con Unity, con Unity. ¿Qué has hecho? Venga, vamos, otra vez. No sé, no sé. El, el, eh, al final lo que va buscando no es ponerlo gratis y tirar de... ¿No? Como hizo sí, con claro. Rocket League. Lo que quiere es gente que paga las microtransacciones. Claramente. Venga, te he enviado sí. la invitación. A ver si tenemos más suerte a a la próxima. Entrando. Vale. No me vuelva a mostrar esto. Quiero saber del chat. Vale. Pues le damos listo, ¿no? Sí, sí, A ver, a ver si en la partida, vez. lo que no sé es que. Vale. Ah, que tú es estás está. en una partida. No, no, ya he salido, ya he salido. Creo. De la Vale, yo espero, espero aquí. Mm -hmm. Vale. Deberías verme ya. Yo te veo, yo te veo. La invitación no. te veo. Yo le he dado listo. listo. Sí, cuando tú estés en el menú, ahí vamos. Quiero a ver si te está Ven. entrando en mi audio por. Para el juego, que creo que pues vos sin querer. Mm, ¿No? No, no. Perfecto. Estoy escuchando con, eh, con Mumble. Perfectísimo. Creo que se activa pulsando espacio ah, una vale, tecla vale, rara. Vale. Bueno. Yo pensaba que esto cuando se clasificaba uno del equipo Se clasificaban todos es, así, Nunca entendí lo del equipo Yo sé que he visto algunos streamers que... así jugando ¿no? El famosillo así Hay un muchacho ver, un eh, muchacho eh, eh, muy gracioso Que jugaba y lo veíamos mucho Entiendo es muy que entramos en la misma partida Pero eh. que uno pase y el otro no Es como... No, ¿no? Sí, no lo, eso no lo, no lo entiendo bien Nunca lo entendí bien No sé Quizá porque... No sé. No, tampoco. A ver, eh, tiene sentido hasta cierto punto, pero es como los colegas se quedan colgados, por ejemplo, en... Ah, vale. Eh... Este... Este, este me gusta. Este es un clásico. Sí, no me gusta. No te gusta. No. A ver si nos sale luego el de, el de, las car el de la carrera. Es muy parecido y súper divertido. me segundo. Me sí, ahora todo el mundo tira por el mismo sitio. Uh. Claro que hay una faena porque. Ahora ¿Cómo vas? ¿Por dónde vas? Cuéntanos, pues mira, el... ha, he, he aparecido, He aparecido del, al lado malo de una. de una de las levas. Uh, y entonces uh, hasta uh, que no baja la balanza sí. no. Mira qué bueno, el, el, el overlay de los jugadores sale... ¿El qué? Si le das al... al... ¿Tú que estás, qué mando estás usando? El de la... Bueno, estoy usando un mando de la Play. Un mando el de la Play. Entonces tiene que ser el R2... Si le... No, el, el L2. Si le das al L2... Eh, debería aparecer los nombres de los jugadores. ¡Ay, no! Me he caído. Me cago la leche, uh -huh. tío. Ya estaba ahí, estaba ahí justo en el final. Pues, si le das al L2, deberías verlo en los nombres de los jugadores y te aparece también en, en qué sistema están jugando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, o sea, por lo menos a mí, por lo menos. Ah, sí, sí, sí, sí, lo estoy viendo. Vale, pues si le das al L1, los al gatillo sí, derecho... Sí, empujar. ...la espada empuja y... ...que te maldiga. Oh. Venga ¡Ahí! Venga, venga, venga, venga, que estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. La cámara a mí me vuelve un poquito loco, ¿eh? Pues controlala. No, ya, ya, ya, pero… ¡Eh! He entrado, clasificado. Yo no, yo estoy además lejos, ¿eh? Vale, ahora lejos te veo a ti. Vale, estoy viendo los overlay, es verdad. ¡Ostras! Eso casi! Sí. creo que el último ahora mismo. De la jugada. A ver, a ver, a ver. Ah, dice como vos que si sí, no tenemos. Pues mira como vos estamos le estamos dando un poquito de alegría al, al canal de, de Twitch, vale, un poquito para ver si bueno, a ver si le damos oh, no. conseguimos hacernos afiliados porque para en Twitch para para poder pues eso, mandar los bits o, o el Prime, ¿no? es alguna mm -hmm. manera de ayudar al canal. Pues tienes que ser afiliado y tienes que llegar a un número de espectadores y tener... Bueno, suscriptores tenemos de sobra, pero sí lo que nos falta es continuidad y espectadores. Así que te avisaremos. Muchas gracias por expresar ese prime. <ríe> y sí, eh, nos vendría mm. bien porque, bueno, eh, hay que decir que jugando Linux se mantiene por... El amigo L Pato. Lo financia el Pato, es el que se pues encarga del que, presupuesto. Que... Y de la, la factura, que no vamos a decir en vivo está claro, es bastante elevada. Sí, no son o sea, no es. No son eh, servicio Low cost, no. No, no, no. no. Es pues una web y todo. Pero bueno. Que vendría bien, pues, tenernos una ayuda. Nos, nos, lo, nos lo financia un dios nórdico. Exactamente, no lo. Bueno. Hola Canseco, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Hola. El jueguecito, El Guys, ¿eh? El Fall Guys, ¿eh? sí, sí, el me Fall me guys, guys. ¿quién lo diría, no? <ríe> <ríe> ¿A, dónde, ¿A dónde hemos llegado? <ríe> ¿Esto qué es? <ríe> a dónde te lo ha comportado, sí, de todo, eso seguro. ¿Y ¿Qué, qué, qué, qué Tú ¿tú tal? Tú lo has cómo dicho, la... ¿cómo ¿eh? ¿A dónde... tarde, noche. Pues es, es muy entretenido. Oh, ¿Te has clasificado, Sergio? Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, vale, sí, vale. Sí. vale. Vale, este está, este está chulo, este. Ese sí, me gusta mucho, lo he jugado. Lo he jugado al. Yo creo que ha sido el primero que he jugado. Tengo que marea un poco. A ver, ¿te vas a unir a la partida, Cásico? Eh no, como es lógico. No, me, hubiera, me hubiera sorprendido, no sabes cuánto que dijeras que sí. Ay, que sí. No, a ver sí, sí, yo llevo las atracciones con Ronald bueno, desde hace 30 años, pero con juegos de ahora no. <risa> no, no, yo, yo quiero disfrutar los juegos de ahora, nativos, en el momento. Mientras funcionan bien. <risa> ¿Y, nosotra, <risa> y nosotros, y nosotros. Sí. Eh, Ostras, me he caído. A ver. Mira, a veces, a veces pienso, ojalá Linux no cambiara nunca. Así cuando los juegos… Así los juegos siempre funcionan bien. Como de 64. Como <risa> eh, <risa> el espectro, como cualquier ordenador de esos. Sí, los, oh, los bueno… Eh... Eso es, de hecho, la escena, en algunos casos, son sí activas, la verdad, con, uf, con los uf, juegos. Últimamente, mucho. Según a que me preguntes también, claro. A ver, si me mucho. preguntas a mí, Commodore 64 es number one seguido de alguna consola, me imagino. Mucho, mucho igual no podemos decir, siendo el total de las cosas. Pero es verdad que la escena de Commodore y demás, incluso de NES, de NES, perdón, de Game Boy, algún cartuchillo vale, ahí otra vez se salga, Sí, no, a ver. Es súper interesante ver que. Yo te lo digo porque hace movimiento. unos años hice un recuento en un podcast de estos que. He llamado Costeado incomodores Y que eso no lo pasábamos pipa. Pero hicimos una cosa que era el recuento durante un año a ver cuántos juegos salían de cada plataforma. Uh -huh. Y sí, eran ciento y pico juegos, algo así. Como de 64, luego seguido de Spectrum. Uh -huh. Y no recuerdo cuál era el tercero ya. No quiero, no quiero que nadie se pelee. Sí, Mira, perdona, pues eh, dice Gomobot que avisemos cuando estemos afiliados que va a ser el primero que nos va a donar surprise Pues muchas gracias, tío. Sí que sí. Sí Dí que sí. El de punti ¡Ah! Este es el que te he dicho, este juego, de Serjo que, que uh -huh. con el gatillo izquierdo derecho, el otro. Uno es para ver el overlayer. Empuja a la gente, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es vacío el camino. <risa> <risa> y cuando tengas uno lo achucha delante tuyo. <risa> y lo tira a ver, claro que te puedo... Sí, aquí tengo que ser el último, sí. El ver, sí aquí sí, el último, pero mi crío dice que al final mira, por aquí está el primero oh, no, me he caído mi crío dice que, bueno, que lo importante es que estás justo en el, en el momento del final ahí, ahí venga, venga, empuja, empuja, empuja venga, venga, menos no mal que puedo a ¡No! Empezar, porque ah, no, sí, sí es que yo, yo recuerdo que esto era en... De... O al menos la última vez que vi este modo, era el parque si te caías. Ya está, está, muerto. Eh, jolines, pero entonces, ¿llegaba alguien? Eh, pocas veces, la verdad. Por eso me imagino ¡Oh! que me no dio no Uy, bueno, allá llega uno. Es que de hecho me acuerdo que salió uno. Ahí un, ah, no es que nadie quería avanzar, sí. nadie quería No, no, sí, ah, sí, sí que llegas, pero. Venga, venga, venga. No me acuerdo venga, venga, que, eso, que nadie quería venga. avanzar por si acaso se caían, ¿sabes? No, ¡Oh! He uh, entrado ahí de potra he hecho jugadón de, de, de pro, tío Me ha empujado Ay. el tío, he saltado y, y he hecho el lanzamiento ese Me he colado la meta en ¿eh? él Bueno, señores, tercera partida Ya estamos ahí entre los 14, ¿eh? Esto pues ya tiene que ser la final, ¿no? Eh, pues debe estar cerca Y no la final, como, yo no lo sé No sé cuánto Uf, este sí que. Bueno, este. Este. Este. Mi querido me ha dicho que tenía una chorra. Yo no sé cómo he podido saltar y que lo <ríe> y no haya tirado todas las veces. Mm. Este es el problema Ajá. en la cámara, ¿eh? Este. Esta... Pues aquí. Bueno. Se quedan solo cinco. ¿Que se quedan cinco? Sí. Por cierto, una pregunta, aunque a mí no me interese. Que. Que. Por lo que he leído por ahí, hacía falta hacer algún. algún cambio porque no es una. Es una pilla. Tienes que copiar la librería que la tiene. El juego la tiene, la librería de. Sí, la del antichí, vamos. El antichí, para puede que no paralelo. Eso es. Exactamente, la tienen como. Básicamente ese es el tema. Y luego hacer un. Y luego en el ¿Y cuánto llevas vas arreglar esto, dices? ¿Cómo? No, y no lo arreglarán. No, esto no lo van a arreglar nunca. Nunca. Ay, nunca. Oh. Bueno, quién sabe, eh? lo mismo un día. Epi... A ver, el... Te has clasificado. Sí, yo también. Aquí la, la solución realmente ya hay scripts de GitHub que te puedes instalar y supongo que en un momento dado, eh, yo qué sé, Lutris o, o Heroic podrían hacerlo del tirón. O sea, en plan, solución custom para esto. Un poco sí. como hace este Val con, con Proton. Incluso Valve podría coger y decir en plan, mmm. Dios, bueno, como el repositorio es eh, muevo los archivos, ¿vale? Sí, lo que Porque pasa es que como la Bueno, lo no... que pasa es que de Steam lo han sacado, o sea, que ya Steam sí, ahí o sea, para, los que, para los que lo tienen, a eso me refiero. Igual ahí no. a Valve ya... no le a interesa. No le tanto. A Valve va lo nuevo. A Valve va lo que está saliendo. Hoy sí, el... Eh, todo. De sí, nada, no, eso lo pueden tener también. ¿eh? Bueno, ¿y este? No tengo ni idea. No o sea, tengo pocos vídeos po, po, po, po, po, nos han visto de este juego. No tengo ni idea cómo va esto. Day, o sea que... Sí. que alguien nos ayude, por favor. O sea. Esto no cae, supongo. Vale, vale, vale. <risa> hay, viene Hay un momento que hay un hueco. Sí, hay que saltarlo. Hay que saltarlo o te pasa al otro lado. No. Vale, tío, eliminado. Ah, esta es la final, que lo sepa. Terhor, Terhor, confío en ti. Empújalo. Bien, bien, bien. <risa> o sea, es que...? Vaya. Para una vez que decides sentarse sí. De verdad, eh. Cagado un da rabia verlo con retraso, ¿no? Porque es como, sí, es como tú, cuando tú te tú cantan vos... los goles y lo estás viendo por sí. internet. No. El partido. Es como, no, no, no, no quiero escucharse. Esto es, sí. Es, es spoiler. Bueno, pasa que nosotros estamos retransmitiendo con el MAMP, pero sea, lo están viendo en. ¿eh? Sí. Por eso para en canseco sí. tiene que ser un. Ah, bueno, uno se acostumbra ¿eh? con los años Oh, ¿qué te ha hecho ese? No. Oh. Nos, solamente nos, nos hemos eliminado tú y yo. No me diga ah, qué, ver, qué vergüenza. Bueno, vergüenza no. bueno, me bueno te no diga. ¿Qué Tío, tercera partida que y llegamos a la final. Eso, y desde Linux. Ojo y que desde no. Linux. Ajá. Bien chatados. Este no, no, no, no. Ah, tope. <ríe> <ríe> <ríe> o sea que by este juego es. debe ser de los que tiene el, el, el, la librería de... Lazy shit, eh, de la normalita, ¿no? De la que... Vale, sí, no, la estándar. No, estándar, no, no, no, no, no, no. que no debe de saber. No, la de, No creo que de, este juego... Es verdad que hay campeonatos donde se juega mucha pasta y la gente... Eh, vamos, nosotros hemos visto, ¿no? Algún streamer... Pronta uh -huh. terminada, bueno. Yo creo que lo vamos a dejar... <risa> Agita, agita todo. Creo que ese es el que me ha además. Eh, Sí, fuera. Nada, no más. Bueno, ahora nos tienen que dar cositas. Esto, esto es de las blue boxes raras. Eh, sí, Epic. Ese le gusta tanto se defender. Haciendo, se está... defender, sí. ¿eh? no se están más. haciendo expertos en, en esto. Sí, en que el niño le coja la tarjeta a su papá y se lo fundan en pavo. <risa> literalmente. Sí, sí. Bueno, mira, pues por suerte en algunos países ya se está prohibiendo y creo que aquí se va a prohibir y, y creo que eso debería de re regularse mucho mejor de lo que está ahora mismo. Hombre. Hablando qué, cosas que, se, se Igual que vida, un niño hombre. no entra en un casino <ríe> ¿eh? ni, ni en una casa de apuesta eso no, no puede normal, ser ¿no? que en los videojuegos estamos permitiendo porque se está permitiendo. En, fin, una locura. en fin. No, no sé, sí, sí, o sea, esto se ha salido de madre. Y la solución de, de, de Diablo ha sido salirse a algunos países, ¿no? Como Bélgica. Sí, no, no tenía Bélgica eh, ¿no? Nada, ¿Ah, sí? pues fuera, más. pues me voy. Yo sigo ganando pero pasta es, en es, otros países. Es, pero es muy ah. gracioso eso, porque dicen que no son boxes, que es predecible, que tal y cual, pero en cuanto les han puesto la ley delante... Tururú, no, no, no, tururú, tururú, tío, pues, no, me, no me cuentas películas, ¿vale? Sí, me, pues. Ponle pelotitas, ponle todo lo que tú quieras, todos los adornos que tú quieras, pero al final es un juego de azar, ¿eh? hay una psicología para engancharte y eso es bueno, ¿no? eso tiene que ser un adulto y bien clarito de lo que se está haciendo sí, sí. en fin pasa? en fin a mí ese, sí, no, ese, te ese tema de, de, de siempre de siempre más escandalizado y nunca he entendido la pasividad la pasividad de, de todo el mundo ¿eh? en general de, de, de... yo tengo dos teorías uno, que los videojuegos son cosas de niños y son inofensivos, que es lo que pueden pensar los dinosaurios que todavía eh, dirigen los cotarros grandes a grandes niveles. O dos, muy bien, es voy a ganar más dinero, voy a recaudar más. Pues hostia, vale. hmm. hay dos opciones, o las dos cosas, porque si no, yo no lo entiendo. Pero a es ver, un poco en... como las casas de apuestas de, de, de los partidos. O sea, no puede ser que las, eh, creo que de los últimos anuncios del año pasado en... Eh, de realidades y tal era una casa de apuestas y, y lo que financia en los anuncios de los partidos de fútbol gordos son casas de apuestas, o sea es que o sea eso sí, ya, no, ya tuvimos marcado, el ¿no? fútbol está este. que no lo ha sido porque, bueno, ya se no. te pone por debajo de la alcombra unos cuantos millones sí, exactamente pues... pero que al final lo hemos visto y claro, corrupción everywhere, esto, eso es seguro. Pero oye, a veces, a veces dan ganas de que se prohíban las cosas según qué cosas, eh, como. Que la gente que no sepa que hable por internet y tal, tendrían que prohibirlo Sí, sí, De hecho sí ya sí. lo van a hacer, o sea. ¿Quién dice que no se bueno? nada ¿eh? ¿Eh? bueno? Bueno, <risa> muy justo, pero. Entiendo no la premisa que hay pero... detrás. No sé mejor ejemplo, pero vamos, que. Pero sí, tienen cosas que bueno podrían ser. Esto, al final del día. Eso es. Oye, el, el, no el mundo. este. Este. Ups. Vale, tío. Iba a decir: este mapa se me dio muy mal. Y ahora se me está dando bien. o creo. Ay, mierda. Pues no, eso, no, ¿no? en los videojuegos como en la vida. Eh, tiene que parecer que tienes opciones, pero en realidad no. Sí. ¡Oh, no! ¿A ver? Y no es que tengas un destino, es que, es que antes no. Que no sé, ya, ya sabían que íbamos a acabar siendo lo que eres. Y ya está. Uy, pues sí, eso es lo que me enseñaron cuando, cuando dije, quiero hacer una aventura esta de, de texto conversacional. Uh -huh. Y me dijeron, ah, pues entonces lo que tienes que hacer es eso, la ilusión de que tienen alguna opción. La ilusión de que tienen alguna opción. Eso es. ¿De Pero en realidad decir? están atrapados en el mundo. Pues las 20 opciones que están montadas aquí. Es que ¿A no no a sí, sí, vale, sí. Sí, ayudo a clasificarme. Muy bien. Ahora, ahora, por eso no entiendo muy bien a veces. Lo, los juegos que sacan hoy en día, li, como intentando limitarse a aposta. Cuando lo tienen todo. O sea, es un poco. ¿En qué sentido te refieres? Que pues, por ejemplo, esto, estos juegos de hoy en día que, que una, una de dos. O son, o son remakes, que parecen remakes de otros juegos, uh -huh. o, son, o directamente lo son. Sí. Como por ejemplo el, el Final Vendetta que ha salido hace poco, o, o el Street of Race 4. Ajá. Uh -huh. Tú ves esos juegos y dices, vale, tenéis toda la potencia del mundo y decidís hacerlo como si esto fuera el 90. Aparte de la nostalgia, es que no, no le veo mucho sentido. Bueno, sí, yo creo que es un toque de, de nostalgia, Una, como querer volver al clásico, no al final es... Yo creo que es, es como los que utilizan eh, sprites. Bueno, o si ser sprites de 8 de bits o de 16 bits de, de antaño. El pixel mm. art famoso. Simplemente porque puedes... Y ahora lo puedes hacer mejor. Ahora lo puedes hacer tan bonito como quieras, pero... Con ese toque. No, no, sí, yo recuerdo que, que mucha gente dejaba hacer estas cosas porque se, tiraban, se tienen que tirar demasiado tiempo haciendo... Eh, clases, esto que hacer es, tío. Porque cada vez era más complicado. Vale, ah, vale, ves, sí. Y me imagino que intentan eso, hacerlo más sencillo para que no les lleve tanto tiempo. A mí, a mí me gusta por eso. O sea, a mí me das uno de estos juegos de bitemas más que están saliendo ahora. Ups. Ok. Vale, vale. De eso se trata esto, ¿no? Tienes que quédate con las frutas del suelo. Sí, sí, sí. sí. estoy viendo. Oh, no. Soy idiota. Soy idiota. Me Hemos dicho que vamos a poner el explicit, ¿no? Ostras, plátano, pero ¿qué plátano? Yo no he visto plátano. No, nah, ese seto es tenías que haber quedado con la compra. ¡Ostras! Pues eliminado, macho. <risa> ¡Qué cagada! Sí, pero bueno, cagada la tía, que uno me ha intentado echar. Y yo, ¿por querer vengarme de él? Le he intentado echar y me he caído Solo Ah, bueno, me ya he hemos acabado, dado. ¿no? ¿Has caído tú sí, también? Sí, sí. Vale, pues. Sí, pero bueno, ha caído Pues, No te dejamos partida. Vale. Por cierto, si os cansáis de jugar con esto, están los desarrolladores del Splinggate ahí jugando. Los desarrolladores sí. eh, echaban una partida hace unos días, explicate. Cuando quiera. Cuando quiera el. Yo tengo que lo único que noté, no sé si viste el vídeo. Lo único que noté fue el.. el Ciertos tirones cuando cargaba, saber los, los mapas nuevos y, y al llevaba tiempo sin, sin entrar. Mm. Y claro, te fastidia, tío, porque empieza el mapa y, ¿sabes? Te pillan los, como digo yo, los niños viciados de consola. <risa> y pf, me volaban la cabeza las dos primeras... Entonces fue un poquito frustrante. Yo tengo que probarlo otra vez, porque como tengo tarjeta nueva, entre comillas. Pero, pero luego vio, luego, luego fue mejorando la cosa. Hoy estuve jugando un poquito en solitario, porque bueno, estuve jugando con, mi, con mis asesores, con mis ayudantes. Y uno mm -hmm. de mis ayudantes, nivel 300, está en la cúspide, ¿sabes? Mm -hmm. Es de los que no ves... Como entra y sale de los portales, o sea, dices, es que no sabes jugar, no sabes jugar, este juego no es de matar, es de, es de usar los portales. <risa> Efectivamente, o sea, estás todo el rato abriendo y cerrando portales, buscando al enemigo para pillarlo por la espalda. Y eso, de eso están. y haces tú lo mismo, ¿no? Salís corriendo sí, y vais sí, claro. por el portal. Porque, claro, tío, sí, claro, y, portales, y, y, claro. Y, sí, sí, vamos, tío, para eso para eso tiene que tener un vicio, como lo tiene a él, ¿no? Y, sí, para mí es fácil matarlo. <risa> Si sí, no, todo acostumbrarse. Muy sí, bien, pero el, pinco, juego, el, juego, el juego mola mucho. Cuando lo cojo... Y Últimamente estoy jugando a TSO, otra vez. Es por época. TSO, pruebo otra vez Playgame. Bueno, estos juegos viciosos cambio y me engancho una semana. Luego vuelvo a cambiar otro. Ya me cabrean. Sí, lo malo es que con una semana pillas habilidad, pero... Cojo un par de semanas. Me pasa que sube y ya cuando sube, pues te empiezan a La cosa empieza a irregular. Uh, a ver, ¿qué he hecho aquí? Y ya se te. Bueno, en el caso de CSGO me encanta, pero tío. El problema es que te, se te, te pillan tres Murphs de estos, ¿sabes? Uh -huh. Que se te meten ahí tú con tu. Bueno, yo tengo 600 horas, pero te mete uno ahí con 3.000 horas un aburrimiento pues esto, otro que tenemos que probar que he visto que Valp ha sacado de ellas, eh, el Team Fortress 2 que han metido parches anti. anti-mierras ¿Ah, sí? anti-bots bots y, demás, anti -bots ¿Sí? y demás bueno yo, yo de hecho creo que lo que están aplicando es lo que sacaron de, de CSGO es que no, creo no, que están no, aplicando no, la tecnología no, que ah, oh, bueno. Otra. Sí, o sea, por eso te digo no, no es que sea vaya a ser maravillosa, simplemente cambia el no. comando, pero que. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Oh, vamos ya ha llegado. Linux Power, Linux Power, amigo. ¿Quién dijo que con Linux no se podía jugar? Oh. No me digas, no ha llegado. Por favor, rodilla tiene ante la ja <risa> <risa> Hostia, me acuerdo. Vamos que el Dungeon con un colega y eso. Y cuando el.. Y cuando el, el caballero hacía su, su ataque con el. enseñando un papiro o algo así. Yo decía, mira, mira, eso es que era enseñando la GPL a los zombies y pues del, del aburrimiento de leerla. Las puertas del éxito. Uh de creo que será fatal. Ahora mismo te acompaño. No te preocupes. Voy a caer rápido. Pues fijaros como me ha pasado el tiempo y algo que veíamos tan... ¿no? Imposible. o oh, esto no iba a pasar. Y yo tengo una sensación de que no hemos acostumbrado a que... Ah, venga, hoy vamos a probar a jugar a un juego de, de Epic Games. Para calle, ¿no? Sí, a ver, más allá, más allá del tema de, de lo que éticamente y nos puede parecer... Por la opinión que tengamos de correr juegos de Linux o correr o sea, de Windows o correr juegos de incluso el H enemigo, ¿no? de un poco de Pico. Uh -huh. Es cierto que el que ahora el que quiere, o sea, es el que le importa poco, por decirlo de alguna, de alguna manera, puede. Cosa que antes no ni era ninguna opción. Pues, sí que sí. que es cierto que estamos un poquito más cerca. De, de igualar y de normalizar y de poder. Combinar un poco más a. que cuando mis colegas dicen, joder, ¿puedo ni no? no, porque quiero jugar a no sé qué y no puedo. O ya, sea, claro, esa es la, esa la, la historia de siempre, ¿no? Esa es sí, la excusa. Porque eh, la realidad es que del día juegan a cuatro juegos solo. ¿eh? No, ya, pero. Eh, eh, a ver, no, en, en el caso que yo te digo, sí que es verdad que los juegos que más juega la gente.. Muchos son de, de exclusivos de. O sea, exclusivos de, bueno, o sea son de BL porque tienen online, ¿va? porque quiero jugar con no sé quién. Entonces... A ver, tenemos un problema que se llama Valorant, se llama, tenemos un problema que se llama Fortnite. Pero bueno. Sí, pero bueno. A ver, el, el Antichit está resuelto ya, ya, ya. el problema ahora está en el tejado de los publicadores, que son los que no quieren activar estas cosas o no saben poner el archivo en la carpeta correspondiente. <coughs> ojo, ojo, que a y mí eso está. eso Antes de juegos... que el Antichit no iba con Proton porque en nativo, sí que funcionaba ya Recordemos, Warzand uh -huh. usaba Battery o el Antichitito. Sí, no, no, y el por ejemplo, Battle, tiene el y suyo. nativo y funcionaba. Es Rocket League, y la, y cosa, la, y así, la, la versión de la versión O sea, en el nativo no que dio problemas era proton ahora ya no es eso ahora son los publicadores que les da la facilidad se les dice Dale aquí Haz clic no sé qué luego vienen con la excusa de que no es fácil que no sé qué se les demuestra que es mentira Hombre, el caso el, Oye, el caso que, que aquí a ver papeles, no, no. Que les das el click la, y, la lo haces cosa, y ya está no la, lo pero, hacen es porque no quieren Si eso está. son muchísimos es porque significa más dinero para soportar esos son muchísimos pero más gente que pone para soportar los usuarios oh. y, yo, y yo digo vale si yo no entiendo pero el que no llora no mama o sea, si no, me das la facilidad ¿no como usuario. De pero jugar, ojo, ojo. Yo no voy a dar la facilidad de pagar, ¿sabes? Es que es así. Ya, de pero, pero, que pero, pero, pero, canseco. ¿Es fácil instalarte Windows? Canseco. Dejar de, de, de, de, de jugar, ¿eh? Ostras, madre mía. Pero, los usuarios de Steam no los veo corriendo para de Windows, ¿eh? Es más, he visto usuarios de Windows diciendo, no te lo instales. Perdona, Cosa que antes no decía nadie. Perdónalo, canseco, pero estoy... nunca he visto en Windows 0 decir, no te instales Windows. Eso es el eh, de Steam Deck. Y encima el su alrededor de videojuegos, para vale, más al, al, al, al comienzo de cuando salió el Steam Deck, vale, pero ahora, ahora ves los benchmark, y viendo los benchmark, Windows 11 en la Steam Deck va mejor que Steam OS. En eh, sí, pero seguimos igual que antes. Siguen diciendo, no te lo instales, porque la experiencia vale. es mala, porque te pierdes lo del Gamescope, porque bueno, te, te pierdes te esto, y te pierdes lo otro. Bueno, pero eso ya te lo dicen tanto Que dice, eso, eso significa caer. perder tiempo. Vamos a ver, todo el lo que tiempo. nos decían, pero en la Steam por, Deck, la razón por la, la cual se que me Linux en el PC es ¿Mm? la misma razón que me están dando para no estar al Windows en la Steam Deck. Es que es lo mismo. No, y yo no, no lo entiendo si por de, de cabeza y. Dale ser jo, de ser ¿no? De hecho, estoy viendo algunos ahora haciendo vídeos diciendo eso. Que es un quebrado de cabeza lo del Linux. Para que no me sale el juego Pero yo no, o sea, no, imagínate. no creo que no estoy muy de acuerdo contigo, de ¿eh? canseco. Ah, o sea, quiero decir, yo lo que estoy viendo. No, que yo que. Bueno, ah, mierda, okay. Espera, que estoy aquí. Viene a dos cosas sin puedo. Yo lo que digo es: en, en Reddit, por ejemplo, yo estoy viendo muchos hilos en los que la gente sí si dice: Mira, tienes aquí el script que te bajas el script, pones la tarjeta en la sede y te lo hace solo. O sea, lo instalas en la sede con tu PC, le metes a Windows AI que te lo hace solo y lo calzas la sede y tira, miras para adelante. Y ahora es: Yo no lo he probado tengo este niño, pero no lo he probado ni voy a probar, meter Windows pero debe ser eh, bastante sencillo y para el que no, quiere jugar es, sí. y, claro, y para el que quiere jugar con eh, la, con el Game pass que tiene que por 9 pavos o que valga ahora la versión sin X-Club, tiene una cantidad infinita de juegos como Windows 11 donde encima los vengas que están dando mejores resultados lo eso, no, eso no lo estaba, eso no lo he visto yo serio pues el Windows el... está dando mejores resultados la Steam Deck lo sí, que no, no es lo que yo veo tampoco O sea, sí, no haciendo mal? Vale, vale, a ver si no, ver ver si si no lo pones el por el... Control, A ver si no lo pones así. por el canal de En Wine, por ejemplo Ah, y hay vale. muchos que no saben ni que es un juego nativo Porque lo están usando y ni se dan cuenta Ah, bueno. Las Tortugas vale, Ninja, no, un ejemplo una, una, Un personaje diciendo por, por internet En un vídeo, si, no, no, yo lo no entiendo No los he visto, diciendo que esto no era nativo Esto era Proton El juego bueno. de las Tortugas Ninja Y cuando se estaba ejecutando ponía Vulcan. En el, game bueno, el en Burkan. el Mango put. O sea. Sí, bueno, era nativo, ¿no? Porque Han puesto la versión nueva y ahora, en vez de poner GameScope todo el rato, ahora te pone Vulcan si es nativo, o de que sube casi si es protón. Uh -huh. Ahora sí que sabemos la diferencia. Solo con que activen eso, ya sabéis. Ok. O sea que ahora no, ahora no puedo. Pues decir que es diferente al ah, escritor, es. Ahora es lo mismo. Pero bueno, en cuanto a que no estoy de en. Facilidad de uso para estar al Linux también hay. Es lo mismo. Escoger un ISO. En drive grabar, poner, sí. y a funcionar, o sea, bueno, lo de la BIOS es verdad, hay que poner esto y lo otro, pero es que hay que hacer lo mismo en la Steam porque también tiene BIOS, y hay que tocar el Bulldog, ¿no? o sea, y decir que arranque el BSD, es que es el mismo procedimiento, Bye, pero a uno suele. y la mayoría decir... no lo hacen por una razón, la nube, sí. y es que ¿para qué vas a querer instalar un sistema de diferente para jugar un juego que no va en cuando tienes la nube, ejecutas lo sí, pero... que seas y deja. Cuando dices y, y, si y tienes 5 es... minutos, en vez de 3 horas instalando Windows eh, Y si dices si tienes es cloud ¿no? Eh, no, he dicho GeForce nada Porque ah, es el Windows y la con Así que... ¿Pas qué quiero si lo tengo ahí, en el navegador? O no, no, en vale, una máquina vale, virtual ¿Están vale, eliminado? Vale, vale, vale, vale. Sí ¡Ya! Es que no estoy de acuerdo, con O sea, que la gente quiere ir por algo más. Es que es lo Pero que está... Es que es no está... necesitas el Game Pass, tienes GeForce nada Es nombre, lo mismo la... y es mejor Qué nombre. El, el Xcloud no, no tiene bien? todos los juegos, para empezar. El JefaSenaps. Yo, yo, no ausi... yo no te estoy hablando de Xcloud, yo te estoy hablando de Game Pass. Vale, Pero es que, es que instalar no Windows para usarlo. Entonces no voy a hacerlo porque ¿Qué? son tres horas. Vale, yo que usuario tú que no, no tengo ni idea de nada. No, al revés. Tú que lo ves como un Linux <risa> que pasas de Windows. <risa> eh, no, de lo veo como cabrera. un usuario que ha comprado un cacharro que viene con un sistema operativo y que voy a usar lo que viene. Igual mira, que, que Android. Tú ves a la que... gente que va andando poniendo el A ver, lineaje? a ver. <risa> Señores, voy, hacer, voy a hacer un poco de. Voy a hacer un poquito. ¿Qué ¿Qué perdón, perdón. perdón. ¿Me perdonáis? ¿Me perdonáis? Me perdonáis? me perdonáis, me perdonáis. Nadie se está instalando el que hoy En el Android. En su momento. Me perdonáis, me perdonáis. Me perdonáis. ¿Me perdonáis? ¿Sí? <risa> a ver, mira. Eh, creo que. Tenéis razón, pero no. O sea, yo creo que la mayoría de la gente no se va a complicar tiene los juegos que tiene lo va a instalar pero hay gente que se estará instalando si es así seguramente se estará instalando windows bien ¿sabes? pero no creo que serán los que bueno desean tener como tú dices el game pass tener tal y cual ostras el que tiene el game pass el que lo paga Va a ser claro, imposible claro, pero, por jugar con Game Pass. El que pero, tiene, el, la tiene... El que se va a comprar el extender y luego sacarse el Game Pass. Está claro que esos van a estirar segundos, porque no van a sacar ningún beneficio. Ahora también. Pero eh. el que sí paga el Game Pass, es claro que le interesa tener en deck eh, Game Pass funcionado sin problemas. Porque ya lo está pagando, pero lo está pagando no sé si nueve pagos o lo que son. Por tener un catálogo infinito de juegos que vas rolando de mes a mes que tienes día, desde el día cero. Tienes un montón de juegos. O sea, el Starfield, cuando salga, día 1. ¿Cómo no vas o a querer tener Starfield día 1 en tu Steam Deck? Que lo tienes a llamar. Por 3 horas de instalación de Windows. Sin doble No sé, porque a lo mejor tengo mis juegos en Steam. O sea, ¿para qué quiero eso? Pero, pero Es que me he comprado el Steam Deck en Steam, en Steam la, tienda, la tienda. No me la he comprado en la Microsoft Store, ¿sabes? <ríe> eso es para pero, empezar. Pero Entonces, eso, uh, si yo me compro igual. una consola que vale 400 euros en una tienda, digo yo que tengo que tener juegos ahí. Claro, pero ¿quién te, ¿quién si te podrás dice? ¿Podrás ponerte el Windows el SD y jugar en un place? Claro que sí. Ca no te digo. Claro. No. Pero la cuestión claro. es cuánta gente va a matarse. La Eso gente es que tenga Linux. La, la gente que tenga Game Pass. Pero si la gente no se mata haciendo con Linux, ¿por qué iba nosotros con Windows? Pues porque Linux en la tela no les aporta absolutamente nada. Eso es Windows? lo que ellos creían, Eso no, es una, lo que ellos no, creían están descubriendo que Pero no, tío, no, yo no, estoy viendo en directos en YouTube. Gente diciendo, anda no, pues. No, no, pues resulta que el Linux no era una mierda, como me habían dicho. Pero el Linux no es una mierda, pero. Ya lo claro que se me la pone a jugar Game Pass cuando ellos quieran ya al Halo y lo que sea. Si no funciona. Esa es otra. ¿Cómo que no funciona? Digo yo que si no funciona. Porque, que yo sepa, la mayoría de los juegos se van funcionando. Y la gente no se queja. Y no dejan.. No salen de Steam, básicamente. Eh, depende. depende y la de, se de, van a quedar. De, ahí. Depende del caso. De, yo te digo, la gente que pero, tenga Game Pass a va a jugar el Steam Deck a, a, con Game Pass en Windows. Porque lo están pagando lo que estoy viendo es gente diciendo he pagado un euro y lo tengo tres meses ¿qué pasará cuando pasen los tres meses? que nadie va a pagar entonces ¿cuánta gente va a ver diciendo que está usando Windows en las tiendas? pero ¿cuántos millones, dijo nada, el el ¿cuántos millones dijo el otro día que tenía Microsoft de usuarios de Game Pass? 10 millones, no, 12 no, millones pero de, de usuarios ¿cuántos están en las tiendas? que es lo que importa Hola. es que es el cacharro que lo está petando ahora bueno chicos, creo que eh, de un con Linux que pasado. ha quedado La muy claro dos posturas <ríe> que, no, que no nos vamos a poner de acuerdo casi que yo bien. creo que no no, no, claro que no, hace falta? no yo creo que bueno los hay... dos lleváis parte de razón no, los dos Pero yo creo que al final sí. va a ser así. Mm -hmm. La haber gente que, bueno, que le que gusta hacer lo que sea y va a cacharrear lo que haga falta por ponerse su lo que sea. Eh, ¿vale? ¿Y, y en el fondo los y, dos estamos y jugar a mismo? Fortnite o Valorant. Mm -hmm. que, que, que algunos querrán. Yo no digo que, ¿sabes? Pero otra vez rote conexión. y me va a tirar fuera Pero vamos, que yo creo que lo normal. Bueno, yo he leído diversas. Lo normal que, bueno, pues. Lo dejes. De fábrica, ¿no? Y, te, y es lo que es. Eso. Pues, lo que tiene. Uh -huh. Lo que probablemente está vendiendo. Sus juegos compatibles con las tiendas. Ni sí, más ni y, menos. y que la. Y que, y y que, y que, no y te está engañando. Este en el general, si no tienes este, eh, Game Pass. Si te sorprende, bueno, si te sorprende comprarte la Steam Deck y decir, ah, pero no juega, funciona tal y tal juego, amigo, pues estás equivocado. Pues creo que tengo, cada vez que tengo un error de conexión, tengo que cerrar el juego y volver a abrirlo. Voy a bueno, las, las cosas de Palacio no cambian, por lo que veo. No, <risa> lógico. Sí, se queda un poco pillado. Lutri no tiene la última versión, porque he visto gente que no está la, con la versión de Proton G920. Eh, perdón, 920, 720. Ya me he ido un poco. Voy a salir un momento, Sergio. Eh, mm -hmm. Pero eh, no. he visto eh, en otro vídeo que hemos estado viendo un poquito más difícil para instalar con el hoy De hecho, no, no, tú no la has conseguido, ¿no? Yo no? Es que no he pasado de. de... Con el héroe, no. no, no, no con, me un de... De, con un montón de errores. Ay, perdón, he dejado la pantalla en negro. segundo, vamos a volver a arrancar. Eh, con Heroic no hemos sido capaz O sea, se usó Y usaban a 720 Supuestamente iba un poquito sí, mejor yo... Para tema, yo creo que por el tema del Pero Oye A mí el, el que me ha dado era el, el Antichit eh. O sea, arrancaba algo y estaba en la parte principal Pero cuando quería ir a jugar me A mí no, a mí antes a... antes de eso Ni siquiera arrancaba, se quedaba Ah, creo, pero tienes que hacer lo de copiar y pegar el, La librería Sí, sí, no, no, lo he hecho todo, todo lo que venía para hacer con el Heroic y, y Legendary, que digamos el, como sí, el, el, decíamos, que sí, el script que, que está por debajo del Heroic, ¿no? Uh -huh. eh, nada, ha dado un montón de errores y no me he calentado más la cabeza. He probado con Lutri, he visto que en tres pasos lo tenía, así que... Bueno, vamos ya un rato. Está chulo el juego, ¿no? La verdad es que se ha entretenido. O sea, hay algunos. Eh, algunas Tiene que haber mucha, eh. mucha gente que lo tenga en Steam. ¿eh? Tiene que haber mucha gente que lo tenga en Steam. El año en el, el que la gente donde más lo va a tener es en, en Epic. Porque en Steam. Bueno, ahora, que ahora, a, que ahora. Ahora, cuando en... pavos. Sí. ahora sí, evidentemente, ahora va a ser todo el mundo en. En, en Epic. De hecho, ya no hay más remedio. Ups, eh, vuelve a mandarme la invitación, por favor. Invitar. Que se, la se me ha pido. Bueno, el overlay de Epic funciona. Ahora. Esto es una cosa de... Yo te he dicho que no me lo muestres. Otro fallito. Eh, <risas> es otra cosa que no funcionaba muy bien. No, el, el overlay, los servicios online de Epic. El overlay, si no, no. Bueno, yo no metes, que me el overlay no, no. este famoso para amigos y tal y cual. Eh, ahora sí funciona. Sí funciona. Y bien, ¿no? No está funcionando bien. Vale, es... De hecho, ¿cuál era el juego que había, había probado? Otro. Uno de coche. Y claro, lo probé en Heroic. Uno de estos quedaban gratis. Y no podía jugar con. Con mis ayudantes porque no me funcionaba ese overlay. Heroic no, no te instala eso. No, no tiene, no tiene, no tiene los servicios de, de Epic online. Altura bueno, esto lo hemos repetido. No salen. no sé, hay otros jueguecillos así más entretenido. Sí, pero que... yo creo que es cuando. cuando avanzas en. El... Cuando sube de nivel. Sí. Uh -huh. Porque, digo, en la primera que te has caído fuera tú, que he sido yo, había una carrera, una. Pues, una, pues era correr una carrera tal, tipo. ni de obstáculos con carrera. Súper divertida. Oh, me ha dado un tiro. Echaré la culpa al tirón, que he fallado. No sé si está escuchando a mi perro. Sí, que se ¿sí? Que no se lleva bien con el, con el, el vecino. Ah. Pues cuando lo, lo huele o lo oye fuera. Pues... Nos lo hace saber a todos. Casi me cago en la leche. Casi llego ahí. Vale, Hola. no saltes cuando subas cuestas. Es una tontería que a veces no sé por qué hago. Quiero intentar llegar más rápido. El ansia, el ansia. El ansia, ¿verdad? El vale, ansia, el ansia de… Y… Y en este juego… Chujo. Bueno, gente, por el Twitch os veo ahí muy callados. ¿Os gusta mucho? ¿O les estamos aburriendo? O no, o están o ahí... O están en el topísimo. ¿Queréis más salsa? <risa> Ay. Pues sí. Hay un par de juegos también nuevos en Steam, ¿no? Que se han puesto gratuito. Mira, gratuitos. este... este... Bueno, los ¿Eh? twitters, no sé. Esta semana han puesto el inscripción nativo. El... Ajá, sí, sí. Que, yo me, que yo me lo compré cuando todavía no estaba nativo. Pues pensando en la Steam Deck. Y justo este ya este miércoles está nativo, cosa que ha tengo muchas No, no. He empezado con el Undertale en la Steam Deck. Recomendabilísimo si te gusta ese tipo de juegos. Y luego ya cuando me lo termine me pondré me pondré con el inscripción. Con el y tienes el Den Ring ¿cuál? Tienes el Él Den le, Ring no. oh. eh, lo tiene un colega mío que el otro día estuvimos juntos y si <coughs> y, <coughs> y, <coughs> pones tu cuenta en mi Steam Deck y si me prestas la contraseña ¿no? Eh, no bueno el, el Family Share. ah vale vale y, y así ah, como el pues, que no algo. quiere la cosa eso es entonces lo tengo ya en mi en mi Steam Deck accesible en la biblioteca bueno, es un poco lo de ah. lo de siempre, ¿no? O sea, de coincidir que no esté jugando y tal y cual, pero bueno. Sí, sí bueno, sí, pero teniendo un poquito de... Sí, de coordinación de, de sus horarios y los míos. Sí, más, así que en breve creo que lo probaré. Creo que lo probaré. toma ya! Así que ya, ya os iré, haré una review de cómo se ve... ¡Ay, en el que hay un hueco ahí, tío! Pues, mira... Había unas cuantas, no, pero ronda terminada justo cuando estaba llegando. <risas> es el juego de la Steam Deck, no? Bueno, si sí, no, bueno, de salida, así. Esa es sí, la, hay... la imagen que tenía todo el mundo, ¿no? Vale, Bueno, se lo corro. No sí, sé, bueno, sí. pero igual podían haberse pagado unos chicos, uno ¿eh? Unos chicos, porque el juego triunfó y si no llega a triunfar era difícil. Eh, a ver, pero tío, era... Estaba, había había mucha gente atrás esperándolo. O sea, era muy ya, difícil Ya, ya, a no, veces que no mucho hype que si no No, no, ocupe. sí, ya, ya, ya. Que muchas veces y aparece, no cumplió, aparece dijo, el juego y te bueno, hace un, un eh, Cyberpunk. Al principio, <risa> a, a, al principio no se cumplió, se vendió Bueno, no, o... quiero decir que sí, que salió, un, que salió con fallos como siempre, pero Ah, bueno, sí, sí. Bueno, había fallos que eran un poco sí, ridículos. Mira, yo, vi, hay, hay, yo vi fallos, que sí, eh, iban fallo, buscando, sí, iban buscando un poquito sí, por eso sí. el, el el clickbait. Sí, ¡Oh! pero ahí también este... pega unos falta, tirones cuando te metes en no sé dónde. Bueno, Sí, pero no es sé. cierto que es la que Igual jugó muy bien la, el tema con, con, con el tema de solucionar en los labios de, de la Steel Deck No, de AMD en general eh, Aprovechó a sacar techo y decir Mira, hemos solucionado el problema de los tirones en, en la Steel Deck Cosa que, que la gente de media por ejemplo, no, no podía decir Es verdad Y, y ahí es que no, pues es... es, es... Joder, saco pecho, Tú en tu parte tiene algunos tirones que nosotros ya hemos solucionado Tienes un, tienes un pepinaco del copón y medio <risas> y, y nosotros con este bichillo estamos jugando mejor El Inus y en un bicho más mierda Y ahí sacó pecho Ahí hizo una publicidad gratuita el, el juego En el sentido de las de, de, pues de, del destino S y de Steam Deck y, de, y demás Que oye, pues hay que aprovechar el, las fortalezas y esa es una para eso es un software libre. Sí, no, de luego. Pero vamos, que... <coughs> es que es eso, cada vez que hacen un benchmark de estos... Sí que es verdad que hay veces que... Parece que va un poco más lento. A ver, yo lo últimos que... Plan, ¿eh? yo, a veces últimos, por delante, a veces por detrás. Los últimos veces que, no que he visto... No, no, no. no. O sea, sinceramente, tú estás jugando y no te vas a enterar Salvo que haya tirones de lo demás no te enteras. Así ah, pasa con el nativo también, ¿no? A claro, por claro, ejemplo, el otro día vi a alguien jugando al Hollow Knight y decía, Fu bueno, jugazo, esto con el eh. efecto que tiene, ya verás. Nativo, tío. Voy a salir otra vez. Ay, los juegos. Oh. Pues ya ves, así es como funciona antichis niños. Para así evitar que congela, hagas trampas, eh. pues, pues te congela era ah. el fichit, sí, sí. Va a ser que no, es, mujer, eh. es problema con, el, con la conexión. El problema de la conexión me ¿Pero dice. ¿Pero tienes wifi o tienes? Ah, estoy con wifi porque no estoy. Mm, bueno, doble factor de, esto. Vale, no, no. hoy no, no paramos, ¿eh? No, no, no, no, bueno, estoy cerquita de muy cerca. Está cerca del tercer de strike. Mm, a ver chichu, qué hace. Pues sí, yo estaba probando el si este, que lo estaban dando de gratis en go ¿Qué tal? Eh, bueno, arranca y tal, sale una presentación muy guapa. Y no sé si es porque ya estoy usando la tarjeta de vídeo demasiado o qué, pero... Me sale un menú y luego no me deja darle a ningún sitio. Es como, pero, hola cursor, la, ¿La tarjeta estás? de vídeo qué? No he entendido eso. Eh, no, eso. Que es, no sé si es que estoy usando demasiado la tarjeta de vídeo y por eso no quiere funcionar. No quiere ver el cursor. Ah, vale, ahora sí. Bueno, la segunda vez ha arrancado bien. Eh, ¿qué, ¿Qué gráfica estás usando? pues? No, me refería a que la primera vez no ha querido arrancar. Pero bueno, igual es cosa de Unity, ya sabes. Antes salió una pantalla en negro o azul. Eh. Y había que cambiar un fichero de configuración. Menos mal que hoy en día ya no hace falta hacer eso. Bueno, eso ah, el famoso eso fallo hay, de la, del black screen, ¿no? De Unity. Sí, sí. ¿Ese es el fallo que te da? The black Death Screen of No. Nope como lo llamaban en los en los, los ninoseros en, en inglés, sí. una eso ya no? una Esto fue hace ya unas cuantas versiones de Unity, ¿no? Otra cosa es que no lo ya, claro, pero es que la gente hace los juegos con un motor X. Estoy hablando ¿claro? de hace... no, no lo cambian, porque si lo cambias ah. a lo largo del tiempo, te tiras 10 años para hacer el juego. Hola, tú que no que forever. Y no lo acabas, encima. O sea, es... No sé, ese lo terminaron, pero… que sí, si no Me paraban de cambiar de engine y poner una versión nueva sí, sí. y otra. Ese no el, el caso nunca. Del, del, del, del el Eterno, el Eterno. No, haber, no haberlo terminado nunca. Sí, porque para lo que sacaron… no para ha salido exactamente. <risa> te quedas con el meme y ya está. Es como el 3. No lo saques nunca, te quedas con el meme. Bueno, de momento la impresión que me da la presentación del juego es como… wow Estoy viendo un, como de la amiga aquí con su disquetera… <risa> Un Justin de Comodos 64 Comida aquí rápida. Dizquete de 3,5. Lo típico, vamos. ¿Quién no tiene todo esto, no? En su Eso casa. Es ¿Hoy en día? En los 90. Sí sí. Yo me A de A ver si tenemos español. Oh yeah, gracias. Gracias. No tengo ganas de traducir. ¿Oops. Ok. Viejas, me dice, vieja escuela Robert pude no sé qué, no sé cuántos Modo no sé. no de historia ¿no? ¡Quinto! Con este juego me va a tirar bastantes horas sí. Lo voy a quitarle ¿Ha llegado ser juego Sí Pues sí, está bueno que el juego no vas a empezar, te dice Elige qué quieres, más fácil o más difícil Con una cara ahí, partida en medio... Es curioso el tema de las, de las dificultades, antes se molaba, o sea, antes tenía más sentido, ahora el normal es fácil, el fácil no sé qué será, el difícil es normal. El fácil es demasiado fácil, el, es super, fácil. el fácil es súper fácil y el, y el difícil es hmm. normalito. Eh, bueno, plotar, plotar Soul, por ejemplo. A ver, eso es un día un rato al Las Souls 3, no juego más, no, no, es que no, no he tenido la oportunidad. Y bueno, ya os diré si sí, pruebo en el rey, a ver qué tal se me dan ese tipo de juegos. He escuchado gente, gente que ha dicho lo que tú sabes de Azar y de Elden, que, que, que no, que como podía, ¿sabes? Pero. Y luego retomarlo, ¿sabes? pasado un tiempo. Uh -huh. y, y engancharse, tío. No sé. Algo tienen que tener, ¿eh? O sea, es demasiada gente flipándose con, el, con los juegos de estos. Demasiada gente, como para que no tengan algo en general. El, el reto, bueno, si suene que es más sencillo porque, como puedes levelear, entre comillas, vamos a decirlo así: como puedes ir a enemigos más sencillos, eh, como que los nuestros oh, no se desconectado. Tan dice otra eh. vez, pues yo bueno, tío. Eh, reconozco que tienes que ser tú porque yo no. Por ahora ni un solo problema, ¿eh? O sea, más allá de que soy un mm. paquete. Qué raro. No, pero, pero la retransmisión está yendo bien, ¿no? Estoy, ¿no? es verdad, sí, sí. ¿y no está movement? viendo cortes ni. Qué raro, qué raro, tío. No, no, la, la, la transmisión va bien. No se para el reloj ni sí, nada. Sí, pues entonces es. Tiene que ser otro tema. Ok, pues el virtual es este, es un juego de. de en click por lo que había traído vida, de aventuras. ¿No? rollo cyberpunk, este. interesante. No me extrañaría que estuviera hecho con el Adventure Game Studio este o alguno de esos. ¿Con cuál? Adventure Game eh, Studio. Ah, vale, sí, sí. O, o algo ah. así, no sé si se llama. ¿Cómo se llamaba? Adventure Game System, no sé, AGS, ah. son las siglas. Ya no, ¿y cuál es el otro? El... El RQG Maker, aunque sea, no sé si es un RQG Maker, no, no podría ser. Estoy listo, eh. Ah, ¿Estás listo? Vale, estaba yo aquí bien, sí, enseñando exacto. un poquito. Ah, pues no recuerdo si había otro. la skin y demás. Yo recuerdo que había un. Hay, hay... Hostia, el 900 el... se las trae. En Godot el... hay, una, hay una extensión que se llama Escoria, que sirve para hacer esto, aventuras de estas. Y, el, y hay un juego en Steam que se llama. Don Mendonza y pito y algo así. Sí, hecho. Yo... Bueno, ese es. Ese es el juego que.. Hicieron Godot para ese juego, creo. Y es la versión vieja, o sea, imagínate lo que se podrá hacer ahora. Bueno, a ver cuándo sale la versión 4 de Godot, ¿no? Tan... O sea, sí, todavía sin.. Sin terminar de publicarla, ¿no? ¿Ven cómo se vídeos de lo que llevan avanzando, pero todavía no lo han publicado, ¿no? La 4, pues si no recuerdo mal, está ya en beta. Estaba en la última mm. alfa. Bueno, vaya a más tiempo. Un cambio. Me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¿Con solo eso? Oh, puede ser, tío! Pero qué mala leche tiene este juego a veces. ¿Solo a veces? <risa> tío, que me ha mandado al último. Pues yo estoy en las, en las helices y no paso eso. ¿eh? Qué bien. Bueno, esto parece que... que un poco de suerte. Joder, pues sí que no. tenido, bueno, estoy, viendo, estoy viendo tu, tu stream, pero no sé en qué momento estarás ya. Vamos, vamos, vamos. Que has tenido mucha suerte. Es una suerte espectacular. Y más la que estoy teniendo ahora al final, Oh, ah. mierda. Mira, si estás justo delante de mí. ¡No! Ah. Y me he clasificado, tío. Yo no me... no. ¡Ostras, te has quedado ahí! Por tres, eh. sí, sí. Me han faltado dos. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a probar... En otro rato probé con cable, ¿vale? Uh -huh. No vaya a ser que sea la, no sé, la conexión wifi retransmitiendo la... sí. y tal. No sé, que me pegue Hombre, Tú eh, no estás teniendo eh... las conexiones, eh? yo sí. No, no, no, no, no, no Entonces. Ni ver, mío. Yo gusta... A ver, yo. En mi caso entiendo que tiene que ser porque estoy utilizando. ¿Tú qué estás utilizando? Manjaro o H? ¿Eh... Manjaro, Manjaro. Manjaro. Claro, cierto, claro, claro, muy claro. bien. He tenido dos estoy actualizaciones teniendo... de esas gordas, ¿no? Ah, sí. Yo por eso me retraso. Casi 2,2 gigas. Sí, había ido... Pero lo que he estado haciendo últimamente es que... Ah, estoy en un periodo... Al final me había quedado en manjar. He estado probando porque probé... intenté instalar OpenSUSE y no sé qué problema tuve. Que uh -huh. bueno, que como lo tenía todo y tenía que cambiar el disco porque he cambiado el... El... El M2. Uh -huh. Y digo, tenía que cambiar lo que sé cogí manjaro ¿no? Por buscar algo ya conocido. Y y la verdad que muy bien. Muy, muy bien. Ostras, no sé qué ha pasado ahí, tío. ¿Cómo que estás viendo a...? ¿Y dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, claro, si te caes, pierdes. Oh. Si te caes izquierda, Sí, porque yo me he caído y ya no yo no puedo jugar ¿En serio? Yo me he caído sí. y me he vuelto atrás Pues no sé qué ha pasado, pero yo de repente O oh, me ha clasificado solo, que no lo creo Vamos, vamos ah, No, no sé qué ha pasado Bueno, hay que decir pronto terminado. Eliminado, yo también. Hay que decir que hay... con este juego no sé si ahora lo normal es que Epic eh... vaya peor <ríe> cuando esté con Epic. Eh... Es que este juego tenía algunos fallos, algunos bugs, poco molestos o muy molestos. Lo he visto muchas veces en algunas retransmisiones y... y la gente se quejaba, ¿no? Que había Paz que llevaban... pues, Y no desde el principio, desde el principio casi. casi, ¿sabes? Y que por más que avisaban a los desarrolladores, no... Pues ahora, a pesar de que no los ustedes, señor Sweeney y demás, tendría que ir mejor porque... Tienen pasta. Ahora llevan pasta por detrás. Deberían dar soporte. Sí, para Unity. <ríe> y aquí qué haces, este tío. Eh, pero si. Sí, sí, ah, sí, que no sí, estamos. No, sí. Vale, sí, sí, me, me creía que estaba mirando hasta ti. No, no, no, no. Fuera, fuera. A mí no sé, a mí no sé, sí que sí, sí, no sé por porque... qué me han eliminado. Eh, A lo claro, mejor un problema ese de, de esa de conexión. No te ha dicho no, nada. No, nada, de conexión. O sea, me he caído fuera y ya me fuera, pasado a ver a otro jugador. Pues sí, un poco buggy este sí, juego, es juego es que siempre, siempre había muchas cajas, bueno, bueno, bueno, eh, yo voy a hacer una pregunta un poco loca, pero tenemos la intención de estar mucho más, no. al, al yo creo tablo. que vamos a terminar en 10 minutos, ¿verdad?, 5, <ríe> Eh, el eh, caso es eh, que, te, eh, que, eh, que eh, tenemos sí. muchos espectadores, yo supongo que Falga y Linux ha llamado la atención. La... El binomio, ¿no? Y entre tú y yo, ¿Sí? Dos de esos soy yo. Sí, Shhh, no se diga nada. Nada. Sí, sí, sin duda. No se lo diga nadie. Pero normalmente <ríe> no, somos <ríe> un canal bastante... No sé cómo decirlo. <risa> Decir, somos pobre. un canal, somos pobre un canal. No, no, somos, eh, un canal. No, no, no, somos no, no, no. muy, muy, muy en... modestos en Twitch, no, sí. no, tenemos, no somos profesionales <risa> del streamer. No. Sí, no trabajamos en hacer la, la audiencia. No, no de esto, pero... No, ¿Esta otra vez el mismo? Parece, sí. Vale. Venga, a ver si nos despedimos con un... Con un oro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no? Lo que, lo que importa es participar y ganar, ¿no? Eso, sí, sí. Sí, sí, A ver que aun, aun perdiéndolo todo, yo estoy súper contento con el.. O sea, con los juegos, me los Te pasan pasando súper bien. Ah, las cosas cosa como son. son, el juego es.. Eh, Muy son. divertido. Sí. Tonto como el solo es, es, es. Vale lo que va. Va a ser el idiota y lo, lo cumple al 100%, vamos. ¿no? O sea. ¡Uf! ¡No! Si no, la sensación del Grand Prix no, no te lo quita la cosa. Eh, sí, pues hasta pues es, rato, es, pues... voy con ese, voy con ese. Vale. <risa> a ver si se salva. Oh, no, a no. ver si se salva. Pues ese es un poco Grand Prix. Eh... Eh, un buen amarillo. También, también. La tontería de. de tal, pues. Clasificado <risa> Clasifica. ¡No! Me he, he quedado ahí, me he quedado ahí Me he quedado muy bien tío, no sé No me he pegado muchas leche Debe ser que hemos subido de nivel Eso <risa> Ahora nos hemos metido con rangos más altos el, el, el matchmaking el no matchmaking está funcionando, ¿no? Mira, otra vez se me ha quedado ahí Ya Me desconectas. desconectado es raro. Es raro, Es raro, ¿verdad? Esto en, esto en Ops no pasa ¿Es verdad? Pues mira, no, no me extrañaría que. A ver, puede ser alguna chorrada no en una librería. Me sorprendería, ¿eh? Porque esto al final sí lleva todo con capa sobre capa. Quiero decir, estás corriendo Proton, eh, estás corriendo también sobre las librerías de Lutris. No debería haber diferencia de distribuciones. Mm. Es el wifi y ya está, y lo sabes. Exactamente. Puede ser, puede ser, voy a echar un cable y voy a. Voy a probar porque... Hostia, pues igual si echas un cable se cae la en ¿eh? No, no, no, no ahora no. Digo que me adelanté un poco por ver si es cosa del juego, si es cosa... Sospecho que es cosa mía. Porque... Porque este TSEGO he tenido algunas desconexiones extrañas, ¿sabes? Ah. Igual la tarjeta de la, del wifi. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tarjeta tiene? ¿Qué wifi es? ¿Qué, qué chip? La Intel. La Intel, no, pues la no. Intel debería ir. ¿eh? No, si no va bien, va un bien. Un rato, vale. También he, he puesto el wifi. último kernel, ¿sabes? Con Manjaro. Tiraba así un poco. Vale. Manjaro te recomienda el 515, ¿no? Si no recuerdo mal. Tiene <risa> el LTS, sí, sí. Sí, sí. sí. Y yo he puesto es que el 518 bien. y. Antes tenía el 17, o sea que no te extrañes, que bueno. No, veces, depende de, lo que, tengas, de, de, de, de hecho, lo que tengas, yo tengo que bajar a la 5.4 para que vaya el micrófono, o sea que... Yush, estas hola. cosas son así, yush, ¿sabes? Yush. <risa> Bueno, pues no bien, no lo dejamos aquí, de chicos? De ¿Lo dejamos aquí o nos echamos una ult? Sí, y que tengo ganas bueno, de reiniciar, bueno, bueno, eh, venga va. Yo, ah, ya, ya me he, <risa> he terminado. Eh, pues yo lo dejaba aquí. Venga, vamos sí, a dejarlo aquí. Me ha encantado el juego. Me ha encantado sí, el a mí juego. Las cosas como son. Es muy tontorrón y está entretenido. Sí, gracioso. Eh, bueno... Es Fall Guys, es Fall Guys es. sí, la tontería, a ver que la, que la tontería me suena pues ahora y usted dándole a tirar eh, al único Sabemos que es un poco así, ¿no? Pero... Bueno, está ahí en la Epic, está gratis Se puede jugar mientras nuestro querido team no lo permita. Eso es. Si no le mete un anti-cheat a nivel kernel Y... Eh, como Fortnite. Y adiós. Pero no creo que este juego se quiera en ese plan. Pues tampoco aún... Tan masivo, ¿no? Un juego tan masivo y tan competitivo. Aunque Fortnite sí, tampoco... Y... Va, un, no se puede considerar un, es, un eSport. No tiene... No sí, juega tiene, mucha gente, sí, pero... Sí, sí tiene competición. Pero, tiene competición, pero yo no consideré consideraré Unidasport. Ah, vale. no, yo no veo liga, yo no veo a ese oh, nivel es que otro juego. de es Valorant, es por ejemplo, que... si te digo que sí. De Valorant sí si es un... ¿no? Y parte de que, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión uh -huh. el un sport tiene que partir en igualdad de condiciones y sobre todo en skill, o sea, en, en, en, en la habilidad del jugador. ¿no? En el momento que Unidasport usa o un juego una competición de videojuegos le, le mete el factor suerte, ¿vale? En, en el por en... ahí está el factor suerte, no no yo no sé, ¿no? o sea, no no lo Sí, no, no sé, sí, sí, sí, tiene tiene tiene tu área. sí. Puedes tener suerte en muchos sentidos con Fortnite y, y eso ya pues ese segundo no pasa, en CSGO no hay suerte, o sea, en ese hay lo que hay, hay una estrategia, una táctica y el mejor peor puedes tener... pero no tienes la posibilidad que yo puedo aparecer en un sitio que me dé una ventaja sobre el otro entonces yo creo que ahí amigo, bueno, pues FIFA sí ¿no? Fortnite para mí no, hijo, que otro me puede decir que yo no entiendo, en fin no hablemos de juegos que ni nos van ni nos vienen vale yo creo que Fall Guys está muy bien en el juego. No hemos probado modo de curiosidad, tampoco es que me vaya a poner yo, pero aquí tenéis el hecho de que en Linux se puede jugar a Fall Guys de Epic. Bueno, pues sí, sí. nada, jugando al Linux. En Linux, <risa> <risa> en Linux, Linux. ¿Quién, ¿quién le iba a decir? ¿Que lo ¿Quién iba a decir? Los tiempos cambian. Y bueno. ¿Acercando? Eh, ¿Acercando? Al final nos tenemos a, que. A, a este, a y a Epic, intentando hacernos amigos de eh, ellos. Sí, bueno, al final tenemos que abrirnos un poquito y eh, nos tenemos que respetar, ¿no? Y, mm -hmm. y hay quien solo quiere juegos nativos, solo juegos libres, ¿vale? Y es muy respetable. ¿Y hay quien no quiere eso? Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, unos somos más. Bueno, abiertos. Otros somos más... No iba a decir cerrados, perdón. Quiero más puristas, sí. Sí, más en no, su... No, no, no, no, no, no, están están bien en su... La clave para mí es lo que has dicho, hay que respetarlo. Que el que exactamente, guste, exactamente. El que le guste jugar al FIFA y quiere jugarlo en Linux, pues hoy está muy bien. Y el que quiere jugar al a super SuperTuxcar, por ejemplo, a Tuxcar, perdón, porque quiere juego libre, pues, es... Sí, sí. Linux es para todos, ¿no? Muy bien, claro, entonces... Sí, no Aunque yo pondría de ejemplo Flakeear, porque es muchísimo mejor. Pero sí, sí, sin duda. Bueno, Flightier, si quieres. ¿eh? Entonces, no, jugando sí en Linux... Te digo por poner el top de tecnología ahí, de explotación, de hacerlo en condiciones. Speed, speed está Dream, está... tenemos ah, 0D, o sea, también, ahí estamos Velloren, ya ni te cuento Es que también usa el mismo motor que el frente o sea, sí, sí, Entonces, bueno. el Google <risa> Libre y sabéis que desde aquí lo apoyamos mucho Sabemos que en nuestros vídeos, hacemos vídeos de Veloren Mindtest, 0D, lo veis mucho aquí apoyamos todo y jugando al Linux pues, tiene que enseñarlo todo, ¿vale? Y eso es algo que dimos un paso hace un, ya sabéis, hace un tiempo. Y esto es un buen ejemplo. Uh -huh. Un muy buen ejemplo de eso que podemos también enseñar, ¿vale? Pues nada, ya sabéis, eh, somos jugando al Linux. Sergio, muchas gracias. Canseco, muchas gracias. A ti, nada, muchas gracias. Vosotros. Ha sido un placer como siempre. Y el staff de jugando en Linux. JugandoLinux.com, ya sabéis, la web de pues jugar en Linux, tenéis nuestro canal en YouTube, Twitch, como estáis viendo, eh, Twitter, Mastodon, Matrix, Telegram, seguidnos, eh, suscribiros, nos viene muy bien, ya sabéis, necesitamos. Y esto ha sido todo. Un saludo y buenas noches. Adiós, adiós. Hasta Hasta luego.